Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Tenemos un título acá bastante enigmático, Las dos Vienas, y no se refiere precisamente al pan de Viena, supongo, y pertenece a Francisco Huarte Petit Así que vamos a dar una lectura, como siempre, y vamos a ver si hay cuento, no hay cuento. Yo creo que sí, conociendo a los franciscos, sí. Pero vamos a ver. Las dos Vienas. A las seis y media de la mañana de un jueves de abril de 1999 aterriza en Viena el avión en el que viaja un joven escritor argentino de prematura fama. La razón oficial de su visita es haber sido convocado como uno de los oradores para una conferencia de literatura sudamericana. Pero no ha revelado a nadie la verdad la razón y eso lo llena de una expectativa tal que su agente al despedirlo en Buenos Aires llegó a creer que tenía un genuino entusiasmo por la conferencia. Cuando la vina aterriza el escritor se dice en voz baja, la vina de antes fue la misteriosa sonrisa de Catrina. El pasajero que viaja junto a él no habla español y supone que esa frase es una extraña plegaria sin imaginar que de algún modo lo es. Ponelo así, mira. Así no hay confusión al respecto. Si andas afuera del aeropuerto, el escritor debe soportar el humor del conductor del urgente ómnibus que lo traslada a la ciudad. O sea, tenemos un, un este escritor que está siendo enviado, hay una razón oficial, para una conferencia de literatura sudamericana. pero el tipo tiene una intención subalterna, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no es cierto, Fran? Correcto, Marcelo. Listo, decirlo con, con palabras más sencillas acá para que eso se entienda sin tener que preguntarlo. ¿eh? Pero no ha revelado a nadie la verdad de la razón, y eso lo llena de una expectativa tal que su agente, al despliegue de los llegó a creer que tenía un genuino entusiasmo por la conferencia. En todo caso, es decir pero a la conferencia le interesa poco, él tiene una intención subalterna, secreta. ¿eh? Cuando el avión aterriza el escritor se dice en voz baja, la avión de antes fue la misteriosa sonrisa de Catrina. El pasajero que viaja junto a él no habla español y supone que aquella frase es una extraña plegaria, sin imaginar que de algún modo lo es. Ahora, todo esto llena de intriga al lector, un tipo que va con una intención subalterna, secreta, misteriosa, y que dice palabras misteriosas ya en los tres primeros párrafos del cuento, ya el lector ya está enganchado, ¿eh? ya arrancó. O Sean en las afueras del aeropuerto el escritor debe soportar el humor del conductor del urgente ómnibus que lo traslada a la ciudad y que lo insulta en un alemán bélico por su impericia con el sistema automático de compra de boletos. El artefacto, con una amable voz femenina, le dice qué hacer, pero el escritor apenas habla alemán y hace cualquier otra cosa por lo que el sistema se traba y se vuelve a trabar, lo que genera detrás de él una fila de personas irritadas y, y varijas impacientes. Un pasajero termina por apiadarse y lo ayuda a pagar como corresponde. Y mientras el escritor arrastra su valija hacia los asientos, coma, el conductor vuelve a vociferar Como un padre enojado le señala las monedas del vuelto que olvidó recoger. Con un entusiasmo algo herido por el agotamiento, el escritor se sienta junto a la ventana. No quiere mirar, no puede. A lo que ahora llama la vena de antes, viajó hace siete años con un grupo de amigos. Ya que el viaje ha perdido en la memoria cualquier recuerdo no relacionado con su catrina, por lo que la soledad de mirar fuera lo paraliza. Al bajar del ómnibus en pleno centro de la ciudad debe asumir su temida epifanía. La biena presente es un engendro de la otra, una mezcla cruda y casi incomprensible. La memoria de una a los tropiezos con la de ahora, entonces se distorsiona su visión de la realidad. Bueno, acá pone algún elemento clave de la ciudad. Por ejemplo, si estuvieras en Budapest, pones el puente de Buda, ¿ves? Lo que separa Buda de Pest. Pone algún elemento clave de la ciudad. Así, cuando él baja del ómnibus, ve tal cosa y ahí se va a verosimilizar mucho más todo. En los bancos de las plazas de ahora, una catrina del pasado, hace a la luz del día los pasos de danza folclórica letona, que una noche lluviosa quiso enseñar a risas. En el reflejo de cada vidriera, él puede verse con la campera de cuero negro y las zapatillas blancas de hace siete años, notar en su imagen y en sus ojos un vigor y una sensación de inmortalidad que hoy considera inverosímil haber tenido alguna vez. Las miradas de la gente se confunden con las remotas estelas de Catrina. Desesperado busca refugio en la idea de que si algo une con armonía las dos vienas, es la verdad más elemental de la ciudad cada una de sus calles, cada edificio, cada esquina, puerta, museo, palacio, y ventana, carroza para turista, vergüenza, aparece oh, de por un director de orquesta. O sea, el tipo está desesperado, pero hay que recordar, porque si el lector dice, para qué fue? Si sabe que le va a doler tanto, hay que recordar la otra pata del cuento, que es justamente cuál. ¿Quién me lo dice? La razón no, no. secreta por la que fue. Exactamente, aquella intención subalterna secreta. ¿eh? Ahí está. Eso es lo que permite que el edificio se sostenga. En toda esta antigua arquitectura hay siempre una involuntaria melodía sugerida con la esencial elegancia innata de los vieneses y su incorruptible tradición de llenar las butacas de la Concert House. Ya acomodado en la habitación del hotel, desempaca, se da una ducha y duerme unas cuatro horas despierta renovado cerca de las 12, y del bolsillo saca la carta de Catrina, algo arrugada y gastada por el vuelo, por la siesta y por los años. Bueno, esta carta, vamos a poner acá, menciona la antes. Es posible que no se te haya ocurrido esto ahora, la idea mientras ibas escribiendo el cuento, pero el lector va a creer que sí, como lo creo yo. Porque es muy importante esto, que, que el tipo tiene el bolsillo. Entonces, lo más antes posible, lo más cercano al título, como dice Stephen King, ahí le mandas el tema de la carta. Por ejemplo acá, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Sería un elemento importante para la comprensión de la carta. Y, honestamente, vos tenés que pensar más en términos de personaje. Si la carta es importante para el personaje, y ya sabemos que sí, de entrada, porque el tipo está enamorado de aquel recuerdo de Catrina, el tipo es un temperamento muy melancólico y es justamente lo que va a hacer. Es más, le palpa más el sobre que el, que el boarding pass, ¿viste? que el propio pasaporte de la importancia que le da. Y si la carta tiene importancia dentro de la trama, eso es seguro. ¿Sabes por qué? Porque un buen, un buen narrador no, no pone al pedo las cosas. El cuentista no es no el buen narrador. El novelista puede darse el lujo de poner algo al pedo, pero el, el cuentista es imposible que esta carta no sirva en el relato. Por lo sirve tanto que hay que ponerla antes. La deja en un escritor ubicado debajo de una ventana con vista a la ciudad. Bueno, la ciudad es muy grande. Acá interviene... La estrace no sé qué mierda, me explico. Lo que decíamos acá, elemento clave de la ciudad, vuelvo acá. Escenografía. Ahí está. Cielo nublado y clima vistoso, pero no... Vuelve a mirar la carta, la cantidad de plebes que le ha hecho, mientras el papel busca recuperar su forma original. La carta lo mira y le pide que la lea, al igual que lo hizo hace seis años, vea si no es importante. Cuando la recibe un cartero malhumorado que le dijo, firmame ahí, pibe, que tengo mil entregas más como hace tres semanas al borde de la mesa de la cocina de su departamento, cuando al teléfono le dijo a su agente, voy a bien, como al igual que ayer mismo en el aeropuerto de Seis, mientras se para embarcar, o hace unas pocas horas durante el vuelo cuando se Se podía cambiar el tiempo cronológico, dado que entre el 92 y el 99 ya ha a escribirse por internet, Sí, se puede incluso marcar que, eh, a ver, ¿cuántas cartas yo recibido en mi vida y tengo 63 años? A ver, espera, tres cartas, con la cantidad de minas que tuve, o sea que antes de internet tampoco se escribían cartas, pero la cuestión es que acá tranquilamente es, es, puede decir que ella, claro, eso es interesante, pero un cachito. ¿eh? Vamos a poner acá el elemento ese, que in, no, no importa el clima, el tiempo, el, digamos, la época en que transcurre el cuento. Lo que sí importa, claro, es un elemento muy personal. Personal y Catrina, no me por eso quiero decir, Catrina y Catrina lo prefiere, lo por fuera, lo prefiere a lo digital. Ahí está. Y con eso ya zafás del presunto, presunto, eh, presunto anacronismo de, pero Ariel tiene razón presunto anacronismo de la carta. No lo es, pero hay que solucionarlo. Como en muchas de esas veces, el escritor de gobierno termina por guardar la carta en un cajón. Se dice que vino a decirle a Catrina que sí, que por qué no arriesgarse a intentar algo más serio, que bien sabe que ella podría reprocharle, y con razón, el haberle ignorado por años, y ahora presentarse en su vida como si nada, que ella perfectamente habrá podido reinventarse y tener esposo e hijos, pero él dirá que su historia de amor fue más tan cinematográfica que poder resurgir de la primera manera. Disculpa, ve si un fuego artificial. Francisco, una pregunta, pero contéstamela solamente con un sí o con un no, ¿ok? Esa es la, la pauta. Esta que está acá, la de arriesgarse a intentar algo más serio. ¿Es la intención subalterna de él al viajar? Sí, sí. Perfecto. Okay. Termina de decirse que no está loco, que en el fondo es un romántico. Ves acá entonces tenemos otro peldaño más en la escalera que lo va a llevar al lector a la comprensión del cuento. ¿ves? Sigue para arriba. Hasta ahora está todo clarito. Termina de decirse que no está loco, que en el fondo es un romántico. Guarda en la caja fuerte sus objetos de valor, aprovisiona su billetera con una suma considerable de chenés austríacos, toma abrigo en la caja de cigarrillos y sale a caminar. Le voy a hacer una pregunta para mi querida audiencia. Pongan la pausa después de que formule la pregunta. A ver si la respuesta es correcta. Hasta ahora, ¿en qué punto del relato estamos? ¿En la situación inicial, en el conflicto, en la trama o en el desenlace? Bueno, indudablemente que en el desenlace miren todo lo que falta en la barra de scroll ¿no? para llegar. Así que reduzco la pregunta a los tres primeros momentos del relato. ¿Qué les parece a ustedes? ¿En qué punto está ubicado el relato? ¿Quién se anima a responder? Usted, en la situación inicial, exactamente. Claro, está en el inicio, está en la situación inicial. que lo voy a leer in situ. Claro, dice Francis. No, todavía no está presentando el conflicto. ¿eh? Atente, Ariel. Ojo, ojo. Todavía conflicto no hay. Eh, Marce, pero el tipo está preocupadísimo. Sí, pero acuérdense que en la vida real eso sería conflicto. Ojo. En el mundo del cuento, en la, en la, en la ficción del cuento y en nuestra técnica, digo nuestra técnica, no del taller de corte y corrección, la técnica entera de universal, ¿Eh? El cuento todavía no empezó. O sea, la situación conflictiva vendría a ser la situación inicial. Me explico lo que acá bien marca Francis. ¿eh? Ahí está, Una cara sonriente. Está. Le damos un crédito a esta cara sonriente. Situación inicial, todavía el cuento no empezó. ¿eh? Ni siquiera está establecido el conflicto. Eh, Marce, pero el tipo viene con quién No, no, no. El conflicto es aquello que viene a alterar la situación inicial. Hasta ahora no hay nada que la altere. El tipo está hecho mierda por el recuerdo de esta mujer y quiere encontrarla, quiere plantearse la idea de inventar el amor, reinventar el amor y qué sé yo. ¿Mm? Se dice que vino a decir a Catina que sí, que por qué no arreglarse a intentar algo más serio, que bien sabe que ella podría reprocharle con razón el haberle ignorado por años y ahora presentarse en su vida como si nada, que ella perfectamente habrá podido reinventarse y tener esposo e hijos. O sea, esto de entender que esta situación conflictiva no es el conflicto del relato, es lo que nos permite ser mejores escritores de cuentos. Decirlo con toda claridad, es lo que nos permite ser mejores escritores de cuentos, saber en qué punto está parado. Gracias don Marcelo, me dice ahí este Francis. Perfecto. Se dice que va a decir la catilla que sí. que por qué? sí, jejeje. Que por qué eh, no arriesgarse a intentar algo más serio, que bien sabe que ella podría reprocharle y con razón, el haber ignorado por años, ahora presentarse en su vida como si nada, que ella perfectamente ahora puede reinventarse y tener esposo o e hijos, pero él le diría que su historia de amor fue tan cinematográfica que podría resurgir de la misma manera. Disculpa, beso y juego artificial. Termina por decirse que no está loco, que en el fondo es un romántico. Guarda en la caja fuerte su objeto de valor, aprovisiona su billetera con una suma con Austríacos, toma abrigo, encendedor, caja de cigarrillos, cigarrera y sale a caminar. Intenta perderse en un lento paseo por el Palacio Belvedere. Bueno, este tipo de cosas son las que estaban anunciando acá, acá y acá. Intenta perderse en un lento paseo por el Palacio Alvedere un, en un rápido almuerzo en un restaurante de comida griega. En los pasillos de cuatro librerías, en una joyería, en una pequeña plaza compuesta de venta de inajables chocolates germánicos en la degustación de un solitario Apfelstrudel en el Café Sager, en las anónimas sonrisas primariales de la Graven y de Stefan Splass, en el fulgor de las cámaras que fotografían el Burgarten, en la extensa fila para ingresar a la casa de Mozart, es mucho, eh? pará, es demasiado. A mí que uno llega a una ciudad y quiere hacer de todo, pero acá yo no me la creo, ojo. Acá hay información para que el lector se dé cuenta de que la acción transcurre en Lecciones. esta escenografía. ¿eh? Despacito, poco. El en la Dolorosa del en la montaña rusa veje demasiado. Burstel Prater y la contemplación del cancino atardecer arriba de la Noria. En todo momento y lugar siente el recuerdo de Katrina. Las dos largas, Espera, vamos a poner acá. Abre breve, abreviar. Hay que ir repitiendo desde el inicio la información. Ah, no, no, repitiendo, repartiendo, efectivamente, tal cual. Efectivamente, esa es la clave. Ustedes saben que en, en a Corregir, dicho de paso no me está armando la lista para el que le interesen los libros, hay justamente una nota igualita a esto que acaba de decir Francis. Eh, Ariel Maceo, que, que hoy, hoy día es un escritor de policial, cuando empezó con el taller, lo que puso digamos en el principio, hay un tipo y lo, lo viene está sentado en la, a la mesa de un bar llega a otro, ¿viste? Cuando el tipo se le planta adelante, este bailo lo describe entero, entero, entero, entero. Y este después bueno, con el laburo que hicimos, y lo que yo muestro en en la corregir empieza a haber toda una distribución de la descripción, de manera tal que no pese tanto en una sola zona es lo mismo, me acuerdo cuando, cuando me trajeron los dos vieños de novelas y cuentos de cuentos, para hacer de jurado en el concurso municipal el, el concurso más importante de Argentina, el tema es que me trajeron tantas, pero tantas cajas de libros, que yo agarré y empecé a distribuirlas todo por las columnas del D-Markenbunker, ¿ves? de manera tal que, por cualquier cosa ¿viste? no se resintirá ciertas una sola zona acuerda que el papel es lo que más pesa ¿no? en cuanto a su, a su densidad y, y compactamiento digamos entonces, ahí tener mucho cuidado con las bibliotecas y todo como uno las distribuye y en qué puntos de la casa. ¿Verdad Didier que es así? Sí, así es. Sí, sí, sí, sí. Y la cuestión es que acá en literatura pasa lo mismo. Si no le pasa al lector lo que me acaba de pasar a mí, que digo, uy, cuántas cosas que es el tipo. Las losas tienen que estar bien armadas, claro, tal cual. En todo momento y lugar sienta el recuerdo de Catrina, las dos largas caminatas nocturnas que compartió con ella. La concentración de ella en sus palabras y la suya en sus laberinticos Verde, y el hecho de cómo esa compenetración le impidió a ambos prestar atención a la ciudad, que como un caminante malo se acompañaba, la misma ciudad que ahora él recorre sin compañía. Junto a Katrina apenas había llegado a notar la perfecta arquitectura de la de la apenas la magnificencia de las afueras del Parlamento, donde él se pavoneó como un actor de cine mudo en El silencio de la noche, o cuando ella intentó enseñar de danzas folclóricas letonas, una, una sola, un guarda, es mucho. Arriba de un banco las galerías del ayuntamiento y cuando la tenue lluvia de madrugada que los sorprendió en las puertas de la pero los hizo buscar un taxi para refugiarse en su hotel. Cuando la gentil Noria Automática llega a su punto más alto, el escritor recuerda el amanecer que vio con Catrina poco antes de despedirse y cómo la besó en la baranda de un puente bajo el Danubio dormido, un cielo rosáceo y una luna desvanecida. Se acomoda el pelo tal como Katrina lo hizo en los últimos momentos de su encuentro, cuando la perdió entre la gente, con la firme creencia de volver a encontrarse. Aunque no quiere, de pronto recuerda la inscripción de la pulsera que se usó la segunda noche en que se vieron, la canción que sonaba cuando ella la contaba sobre la peor cita de su vida, su mirada avergonzada cuando él se dijo que la perfección de esas noches sería inalcanzable para cualquiera de sus versos, el verde pálido de la manta en la que Katrina estuvo envuelta en el sofá de la habitación del hotel la forma en que le dijo con una sonrisa que se acercase. El agotamiento de tener que hablar en inglés le imponía el descanso con ciertas palabras en letón o en castellano, hasta que los idiomas terminaron por mezclarse sin que importara tanto lo que decían, sino el gesto y la entonación. Por cierto, uno de los elementos más característicos de cada ciudad. Nomi, traeme un alfajor de chocolate, por favor. Apareció un, un chocolate alemán acá de la puta que lo parió. a por cierto, uno de los elementos más característicos de cada ciudad su ruido. Es interesante también. La forma en que dijo una sonrisa de acercase. El avanzamiento de tener que hablar, y más terminó por mezclarse sin que importaran tanto lo que decían, sino el gesto y la entonación. Luego, el inglés quedó reservado para las palabras elementales y fueron libres de confesarse decenas de verdades que no necesitaron traducir. Al bajar de la noria, el escritor decide no postergar más el verlo propósito de su estadía en la ciudad. Ya de noche y con frío se cierra el abrigo y empieza a fumar con impaciencia mientras camina. Fantasea tener una hija con Catrina lo divierte pensar en cómo sería esa pequeña. Tiene un rostro hecho de tres patria, la belleza medieval de Riga, la boya nostálgica de Buenos Aires y la elegancia de las calles de Viena. La construye muy parecida a Catrina. Atentos ojos verdes, y un semblante de Amita vienesa que lo hará dudar de haber podido generar él semejante hermosura. La niña sería el símbolo más perfecto y la más extensa justificación de todo lo que Catrina y él llegaron a ser, el único puente milagroso entre las dos vienas. Bueno, acá donde dice el escritor decide no postergar más el verdadero propósito de estar en la ciudad, esto vendría a ser el tobogán que va a llevar... Al lector, al segundo momento. ¿Qué cuál es? ¿Qué cuál vendría a ser el segundo momento? El conflicto. Exactamente, el conflicto. El conflicto. Y ahí aparece esa nenita. Llega la dirección de Catrina memorizada de la carta una y mil veces, con un pánico que lo impulsa a regresar de inmediato a Buenos Aires. Busca tranquilidad con nuevos cigarrillos, pero no alcanzan. La fachada del edificio resulta ser muy distinta a la imaginada en las extensas e incómodas horas de vuelo. Es mucho más modesta y casi desentona con la opulencia de la ciudad. Toca el portero eléctrico, nadie responde y toca otra vez. Al tercer intento, una voz fastidada en alemán. El le explica todo en inglés. Tras un breve silencio, la voz le contesta en un torpe inglés que esa chica ya no vive ahí, que no sabe nada más sobre ella y que no moleste. Bueno, acá se instaló, ¿viste? después del tobogán, no es tanto la nena la idea, por algo va a estar la nena también. Pero acá arranca justamente el segundo momento. Cuando se frustra la intención original del personaje modo decir que hacer, el escritor se da cuenta de la usted de su aventura y de pronto se siente atreído por las festivas puertas de un bar enfrente. Decide matar un poco de tiempo allí y preparar un discurso para la conferencia de literatura. Bueno, acá hay que darle un, un proceso interesante al, al personaje. El tipo dice ¿no? que el que quiere volverse a conocer es cuanto antes la otra, que quiere seguir buscando una aguja en un pajar y la otra más sí no le dé bola. Son tres opciones. Por lo que veo acá, ninguna de las tres es concreta. El tipo se siente atraído por las festivas puertas de un bar de enfrente, pero no dice cuál es esa atracción. El tipo tiene que estar hecho mierda. ¿Me explico? Abrumado y sin saber qué hacer, el escritor se da cuenta de la idiotez de su aventura, y de pronto se siente atraído por las festivas puertas de un bar enfrente. Decide matar un poco de tiempo allí y preparar su discurso para la conferencia de literatura. Abrir las puertas del bar es como regresar al pasado, y así rememora el bullicio de la fiesta a la que fue con sus amigos en 1992, la noche en que conoció a Katrina. Sus amigos discutían a los gritos sobre algo irrelevante mientras esperaban los tragos que habían pedido. La situación a él lo aburría y decidió recorrer el bar por su cuenta. Subió unas escaleras, que por su diseño bien hubieran podido pertenecer a un palacio, algo nada extraño en Viena, y una vez arriba se halló frente a un largo pasillo con una angosta mesa ubicada contra la pared, y con dos puertas que daban a un salón aún más grande y con pequeños balcones. Justo antes de que él cruzara una de esas puertas, una joven rubia junto con su amiga le preguntaron en inglés si tenía cigarrillos, a lo que él les dijo que no, pero lo que sí tenía era versos en los labios lo que lo volvía un hombre excepcional. Ellas se rieron de su temeraria respuesta y le preguntaron de dónde era, pero él ya no recuerda tanto lo que habló con la rubia porque tan solo le interesaba la otra, su amiga de cabello enrulado, envuelta en un silencioso tapado turquesa que combinaba con el verde de sus ojos y con una sofisticada mirada indiferente. Era de Letonia, según la rubia uno de los mejores lugares del mundo en cuanto al hockey sobre hielo, a lo que él replicó que eso podría ser cierto, pero que si de fútbol se trataba, con Argentina, no tendrían chance. Pronto, la rubia perdió interés y terminó por irse a bailar, pero con su amiga sucedió lo contrario, ambos ocuparon la angosta mesa del pasillo, y de inmediato él perdió toda noción del mundo. Ella estudiaba en Viena y en el futuro planeaba quedarse a vivir allí. Ya dominaba bien el alemán pero no tanto el inglés, lo que a él le daba ciertos aires de charlatán engreído, y a ella la estirpe de una observadora prudente, de frases breves y mirada comprensiva. Acá voy a poner una marca misteriosa. Yo me entiendo. El libro de su conversación sufrió múltiples avatares. Los halagos y bueno, otra cosa, al margen de la cuestión de estructura, o pegada a la cuestión de estructura, atenti, zona de diálogo. Siendo tan importante para encontrar a Catrina, tal vez deba... Incluirse una escena en donde hace una búsqueda inmediata, claro, es lo que justamente le decían. Por ejemplo, cuando llega al hotel, buscar el nombre de la muchacha de la del teléfono, claro, sí, sí. Eso de, eso depende de esta zona que está acá, esto que está acá, lo que decíamos antes. Es posible también buscar en la guía, viste, meterse en internet, Recordar algo de la piba, ¿viste? El, por ejemplo, qué sé yo. Si yo la única pista que tengo es que le gustaba la danza folclórica y que, bueno, me meto por ahí, ¿viste? Hoy día con el internacionalismo, ¿cuántas chicas en Alemania, en Austria, debe, deben tener ganas de ponerse un vestido folclórico? A ver si se creen que están en la época del Führer. O sea, se puede acotar la búsqueda, a ver Hace unos días hizo una, una encuesta en Alemania, en Alemania se descubrió que a raíz de la encuesta que solamente el 12% el 12% de la población contra el otro 88 cree que la religión es algo que sirve 12% y ahí no solo católicos, protestantes, judíos, musulmanes, etcétera. 12% de gente es la que, por estadísticas, piensa que la religión es algo bueno. Así que, imagínense. Y vos me dirás, ¿qué, qué tendrá que ver la religión con los bailes típicos? Y yo te digo todo. Si entendiste algo, todo. Ahí lo llama raíces. Bueno, acá lo que te decía, Todo toda esta zona tranquilamente puede ir a diálogo. ¿eh? El hilo de su conversación sufrió múltiples avatares los halagos de un finlandés borracho al tapado de Catrina, un nervioso noruego adolescente que intentó sin éxito sumarse a la charla, los esporádicos regresos de la rubia, que entre risas quería llevarse a Catrina a la pista de baile, o cuando el personal del bar desalojó el primer piso y terminaron en una apretada mesa cerca de la fila de la guardarropa, o cuando uno de los amigos de él lo encontró para decirle que los pibes se iban a otro lado, que acá era aburrido. Y como Catrina no hablaba una palabra de castellano, él aprovechó para decirle a su amigo que estaba cómodo con esta chica y que no iba a dejarla ni aunque en el hotel la esperasen cinco modelas rusas desnudas. O cuando Catrina le dijo que tenía que ir al baño y se perdió entre la muchedumbre y él temió no volver a hablar nunca más, lo que hizo recuperar la noción del mundo. A ver, espera un cachito. Claro, él está todo recordando, recuerda, recuerda en 1992, la noche en que conoció a Catrina. Claro, este es la otra, su amiga cabeza un lado es la que después él va a saber que se llama Katrina, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. O cuando Katrina le dijo que tenía que ir al baño y se perdió entre la muchedumbre y él temió no volver a verla nunca más lo que le hizo recuperar la noción del mundo, y este era un mundo horrible, sin versos ni estrellas, agónicos minutos infinitos, en los que se preguntó si había dicho o hecho algo para ahuyentarla hasta que ella regresó con una sonrisa, y así todas las estrellas y los versos del mundo recuperaron su lugar. Entonces ella, con una persistente timidez, mientras el bar le su música y encendía sus luces, le propuso salir a caminar. Una voz actual lo arranca de la vida pasada. El cantinero dice en alemán algo que el escritor no entiende y a continuación reformula el italiano hasta que se entiende en el inglés y decir un sintónico. Luego la pregunta de dónde es. Cuando escucha Argentina se acaliza la barba y dice que es un gran país porque en las playas de Río Janeiro hay mujeres hermosas y mucho mejor sol que en Viena. El escritor se da cuenta de que también tiene un poco de hambre, por lo que revisa el libro de su billetera, lee el menú y pide una hamburguesa con papas fritas. Mientras aborda la comida bebe un sorbo de su trago, mira alrededor y entiende que algo de ese bar lo complace. Quizá su ambiente íntimo de habitación de monarca, quizá los afiches colgados de John Coltrane o de The Ben Wester, aunque no suena ya, quizá la sonora carcajada de una mujer con unos ojos verdes idénticos a los de la otra mujer, a la que en Buenos Aires él empezó a querer solo cuando ella ya dejaba de querer. Alma de novelista, Francisco, ese está haciendo un poco largo el cuento. Todos estragó más tarde, ya sin papas fritas y a media hamburguesa, un hombre que todo este tiempo estuvo sentado cerca, algo mayor que al escritor, risueño, con campera de cuero marrón claro y manos inmensas, se acerca a preguntar algo en italiano. El escritor corrige su postura corporal de mente acomplejada y le responde en castellano, que no habla italiano. Frente a lo cual el hombre le dice en italiano que no habla español. Y como siempre, terminan por entenderse en inglés todo esto es cómo se puede abreviar. Poco después unos comentarios convencionales sobre fútbol, el italiano entra en confianza y le cuenta que casi sin proponérselo ha recorrido todo el restaurante de Viena posibles para dar con el mejor sitio de la ciudad. Bueno, acá podés unificar la charla con el cantinero con el abordaje de este hombre. El otro, este hombre es el que le dice, es de Buenos Aires, ah, las playas, etcétera, etcétera. Eh, y pasa a detallarle los condimentos de acompañamientos con los que lo ha probado desde arroz y rodaja de limón a salsa de rojos y patatas asadas para luego aclararle que si bien en el inicio parece una comida sencilla su preparación es lenta y laboriosa vos viste una cosa acá es, por, por algo yo digo alma de novelista y eso lo vengo viendo en, en los últimos cuentos tan buenos los cuentos pero me da la impresión de que te va no sé si estarás en este momento escribiendo una novela Fran pero me da la sensación de que va a estar mucho más cómodo en la novela porque si esto, todo esto que está acá, hay que escribirlo para un cuento. Si esto hay que escribirlo tal cual está acá, como hay que escribirlo, vos vas a tener un cuento de 20 páginas por todo el diálogo que hay que poner. Bueno, cuando quiera respondeme, si el tema de si estás laburando una novela o no, pero me parece que es tu futuro, pasa por ahí. Nunca vas a No, no. no. Esto, esto se está convirtiendo en una novela miniatura. Poco después de unos comentarios convencionales sobre fútbol, el italiano entra en confianza y le cuenta que, casi sin proponérselo, ha recorrido todos los restaurantes de Viena posibles para dar con el mejor Schnitzel de la ciudad y pasa a detallarle los condimentos y acompañamientos con los que lo ha probado desde arroz y rodajas de limón a salsa de arándanos rojos y patatas asadas para luego aclararle que si viene el schnitzel parece una comida sencilla su preparación es lenta y laboriosa y solo puede ser exquisito si está hecho con ternera y nunca con puerco le cuenta la historia del schnitzel un plato cosmopolita traído por los árabes a España en la edad media y llevado a Austria en el siglo VI gracias al prestigioso mariscal Radetzky militar de campaña por Italia. El hombre abruma a su nuevo amigo argentino con tanta información que, luego del cuarto trago, el escritor termina por bautizarlo Schnitzel, apodo que el otro acepta con un sonriente brindis. Otra que está entera de juicio por Nazi, La Marcha Radeschi. Búscalo Francis y vas a ver que es así. El país de la libertad de tu querida Angela Merkel. Ese se puede asumir. hablarnos de muchas cosas, entre todo de tal y tal y tal, hasta que el cuarto. Claro, exactamente, sí, sí, tal cual. El cuentista labura así. La conversación a la toma de diversos cauces. El escritor le habla en detalle de su fascinación por el blues y también por Louis Armstrong, por Bessie Smith, Mill Dives y Charlie Parker. Bueno. así se le sorprende que escucha música de tiempos tan lejanos, o ya que él solo puede apreciar la música en relación con las nostalgias de su propia vida, por lo que lo suyo es la melosa épica multicolor de los años 80. Sus potentes estribillos y sus guitarras gritonas al borde de un acantilado. Se divierten entonces con un intercambio de pequeñas banalidades musicales, Little Music of Factor, y así enumeran la insólita forma irlandesa en que Dina Washington produce un mad. Esto es típico en la novela, en la canción Mad About the bay cuando he sabido que ya era del sur de Estados Unidos. Es el, el innecesario Lami-U el que suspira Chris de Burr al final de la canción Lady in Red cuando toda la... ¿Sabes la, la poda que hay que hacer acá? ¿no? Como toda la canción es un poema que ya sugiere y demuestra con suficiencia tal afirmación y el esperado final, esperanzador de la canción Mr. Charlie de Lightning Hopkins, donde el errante niño tartamudo escapado al culo de su hogar, encuentra un refugio definitivo con su empleador, Mr. Charlie, a pesar de que el niño no había impedido que se incendiase el molino que debía cuidar, y el Javes Gómez en la concha de tu hermano hacen silencio por un momento y cada uno mira lo poco que queda de su trago. Piden otro y Schnitzel le pregunta las razones de su visita a Viena. Pablo identifica con la comida al, al Kia. El escritor resume su historia pasada y situación actual en sentidas y elocuentes palabras. Miguel se toma unos segundos y luego advierte lo parecido de la experiencia de Katrina con la película Before Sunrise. Y de hecho, la aclara que el director de aquella película se inspiró en la noche de paseo y conversación que había tenido con una mujer de Filadelfia, pero lo dice con algo de suspenso, como si fuera el preludio de algo más importante. Acá lo que decía Francis de poner tal y tal cosa, bingo, viste, un resumen brevísimo, y después vas a lo importante que es la, el tema de la película, la experiencia de Catrina relacionada con la película. ¿El apellido, el apellido sí, sí, sí, sí, sí. Sí. sí. ¿Se eligió, se eligió por alguna especie? No, pues el tipo lo, lo identifica con la comida que el tipo viene buscando. Ves que se le dice parece una comida sencilla. Okay, okay. Es como si yo te digo, a mí me encanta la fondue, entonces vos que no sabes mi nombre decís eh, Mr. Fondue, es eso. ¿Quién pregunta? Todo aparte bonitos comentarios sobre las y cine buenos para un... Po sí, sí, pero no para un cuento. Ojo, estoy totalmente de acuerdo. Claro. Pero lo dice con algo suspenso, que fuera el periodo más importante. El escritor lo advierte y lo mira como la espera. Schnitzel le dice que cree conocer a Katrina. Le comenta ciertas cosas que él sabe de ella. Y el escritor confirma que hablan de la misma persona. Bueno, esto tiene que ir para diálogo directo sí o sí. Esto es de cajón. Y ahí llegamos a la zona posta. Michel dice haberla conocido en este mismo bar hace cuatro años, en una fiesta, que fueron buenos amigos, pero que como él volvió a Italia por un año, perdieron contacto. Bueno, esto que está acá es después de la pesquisa. No puede ser que así como así el tipo la encuentre en el bar, justo donde fue enfrente, esto es después de la pesquisa que señaló, se escribe así pesquisa, ¿no? Sí, con, ese. Sí, con ese. Después de la, de la búsqueda, ponele. Lo que señalaba, ahí se, hoy se va ancho como un piano de, de culo, no de cola, Francis, se va ancho, ancho. Después de la búsqueda dice lo que se le ofrece, ahí el tipo va en un bar que posiblemente vive y ahí lo encuentra, si no, es demasiada casualidad. Por supuesto que hay demasiadas casualidades en la vida real, pero en la ficción jamás, en la ficción no las hay. El escritor lo advierte y lo mira como la espera. O sea, llegó un punto culminante del cuento. El Nietzsche le dice que quiere conocer a Katrina, le comenta ciertas cosas que él sabe de ella y el escritor confirma que hablan de la misma persona. ¿eh? O sea, todo eso después de la búsqueda. Atenti, porque si no pasa lo peor de todo que puede pasar, que es, oh, qué casualidad, ¿no? Ahí está. Nietzsche dice haberla conocido en este mismo bar hace cuatro años, una fiesta, ya, ya Ahí está embalado que fueron buenos amigos, pero que como él... Ahora estamos en el tercer momento del cuento, que es justamente de la trama. Una vez que ya el conflicto se plantó, ahora estamos en la trama. Nietzsche dice haberla conocido en este mismo bar hace cuatro años, en una fiesta, que fueron buenos amigos, pero como él volvió a Italia por un año, perdió un contacto, aunque de seguro conserva su nombre en algún lugar de su agenda. El escritor le pregunta si Catrina le habló sobre él alguna vez, y Nietzsche dice que apenas, sin demasiado detalle, pero, al fin y al cabo, la resulta comprensible. Por pues todo esto, el lector está extrañando estas rayitas mágicas. ¿eh? Ahí es donde el cuento aprieta el recederador. Dice, el escritor de Punta de habló sobre una vez y Nietzsche dice que apenas, sin demasiado detalle, pero que el núcleo de la historia era el mismo. Esa respuesta enriquece un poco al escritor, pero, al fin y al cabo, la resulta comprensible. Le pregunta entonces si no sería mucha molestia que le diera el número de contacto a lo que el bueno de Schnister le dice que desde luego, pero que tiene la agenda en su casa. Ya es tarde y el bar está por cerrar. Acordate que si el cuento transcurre hoy día, el tema de la agenda, la agenda, no mi usa agenda, pero no mi, es, qué sé yo, es una mujer del siglo XVIII, XVII, más o uh -huh. menos. Después le voy a contar lo que dije de ella. Pero el, eh, la agenda, está es fraco, acá está el celo, aparte en Europa, imagínate. Ya es tarde y el bar está por cerrar, de modo que apagan la cuenta y salen de la calle. El tipo le puede decir que tiene batería baja una cosa así. En una viena vacía cerrada, el frío es lo único que acontece, pero a la escritora, anodado de su fortuna, no le importa. Schnitzel dice que antes de volver a casa quiere pasar a comprar un sándwich en la Bürgsheim, que conoce un puesto callejero de venta a pocas cuadras abierto a 24 horas, y le dice al escritor que su estadía en Viena no debe perderse esta delicia. El escritor, con su incondicional, acepta ir y comienza a agradecer, pero Schnitzel le hace un gesto de que no es necesario. En la caminata percibe que se ha excedido con los tragos y anda algo mareado, aunque tampoco está fuera de control. El puesto de ventas tiene una fila breve de dos personas que avanza rápido y pronto los hombres gustan los sándwiches con placer. Ahora caminan por una calle silenciosa. El escritor ya no sabe bien dónde está, pero sigue al italiano que se adelanta unos pasos. Cuando el escritor se acerca a un tacho de basura para tirar la servilleta manchada de mostaza, recibe un puño con un martillo en el ojo izquierdo. Cae de pronto al piso sin entender demasiado. Los edificios y los carteras son como un espejismo y apenas distingue cómo las voraces manos de Nitzel buscan su billetera entre el bolsillo del abrigo. Nitzel se desespera en la búsqueda hasta que logra dar con la billetera en un bolsillo trasero. Toma todo el dinero que encuentra, murmura en el man sudamericano Pobretón le da una patada en el estómago, tira la billetera en la calle y se escapa a paso acelerado. El ladrón, ex marido de Katrina, que había escuchado varias veces la versión de historia argentina, que la había cautivado hace años, quien le había contestado esa tarde por portero eléctrico al escritor con un fingido inglés pobre, que lo había mirado desde la ventana de su departamento de entrar al bar y que había decidido bajar a buscarlo, gasta el dinero robado para arreglarle flores a Catrina e intentar una reconciliación. Tres noches y se la charla después, los dos duermen al de un nuevo departamento de ella, a la escuadra del bar. vos bueno, cuento ahí, ¿eh? y está muy, muy bueno, muy bueno pero hay que trabajar la estructura muchísimo. No solo todo lo que dijimos hasta este momento, todo, eh, incluido el tema de la búsqueda, porque por algo el tipo lo ve cuando el tipo viene, viene a buscar, te explico, viene a buscar en la zona de Katrina. Ella podría perfectamente decirle al tipo siete años atrás que ella curtía en tal o cual bar. Bueno, al margen de esto, todo esto que está acá, todo, eh, todo esto que está acá, Vamos a decirlo con toda claridad, son palabras del lector. El extraño escribió la carta, el ex marido escribió la carta, ¿qué carta? La carta que tenía el, el hombre eh, con la que fue a, hasta Alemania. No, no, no. Ah, fue ella entonces realmente que la escribió. Claro, seguro, no, no, no tiene que ver. Ah, no, me perdí, me perdí, perdón. Este tipo tiene que salir de la nada, y eso está muy bien. Pero todo esto que está acá, en realidad son palabras del lector. ¿A qué llamo eso de palabras del lector? Que el lector, después de ver toda la escena, toda la secuencia, del tipo que va a comprar las flores, que va y toca el timbre, que abre, que le dice la llama por su nombre al final de todo el cuento. ¿Me explico? Todo esto es un corolario de lo que en realidad vos le vas a tener que mostrar al lector, Francis. ¿Eh? Ahí está, Francisco Petit, te digo. Francis. Sí, sí, sí, entiendo. Bueno, y así después vamos a ver cómo, cómo viene el cuento. Pero ojo al piojo, desde el punto de vista estructural está perfecto y es muy interesante. Pero cuando decís ex marido de Catrina, la ilusión del lector se cae a los pies. Esto que es el ex marido de Katrina es él quien... Conviene, pero conviene como que conviene tomar aire para respirar, eso es lo que quiero decir. Es necesario, es el quien conviene que el lector descubra por su acción. Vamos a redactarlo de otra manera. Conviene que sea él quien descubra la identidad del ladrón. Y ahí el cuento va a cerrar, pero por los cuatro costados. Es el desenlace justo. Fíjate vos que decíamos recién que ha avanzado la, la. Ahí empezaba la trama en, en algún momento de este, de este lado. Cuando le dice. Claro, si dice que quiere conocer a Catrina, le comenta ciertas cosas. Todo esto ya estamos ya en el terreno de la trama. Todo, pero todo esto, fíjate vos en comparación. Todo este esfuerzo que pusiste acá, en realidad tendrías que haberlo puesto acá. Eh, eh, darle. Darle un tratamiento escénico, no narrativo. Darle un tratamiento escénico, no narrativo. ¿ca? Cuando eso funcione, el cuento va a ser bingo. Entonces, repasando todas las partes, primero la aparición de la carta, eso es fundamental. La carta de ella, no importa que no entra dentro de la órbita de los intereses del cuento que la haya escrito el marido. No no, no. Y aparte la carta es de ella, es, es, es, es lo, que lo, lleva, lo que lo lleva allá, es el, el, el ah. puente que lleva allá, entonces no no, no no había pensado que había un fraude del marido ahí. El marido aparece justamente porque el chabón este aparece en la, en la puerta, el marido se hace el boludo, lo va a buscar al bar y, bueno, y le hace lo que le hace. Perfecto. hay una buena pregunta de Didier. O sea que la carta era justamente ameritaba de ponerla acá adelante, ¿no? Al final el viejito de la gorra tenía Exacto. Muy, una pregunta, Marce. A ver, dale. ¿Se podría poner también una un pequeña pista, pequeñita, eh, cuando se encuentra con el Snitzel y se menciona, sea por el, por el narrador o por el personaje principal, que, que le parece conocido o un poco así? ¿Qué le puede decir, no es mala la pregunta, al contrario, pero te la voy a metamorfosear un poquito él puede decirle que, qué casualidad, ¿no? A Catrina le encantaba esa comida, ¿ves? Ah, también, sí, sí. Ahí, por ahí va la cosa, ahí está la patita, puede ser para ahí. Hay que evitar por todos los medios la casualidad, lo que decíamos recién de la, las cuestiones mínimas de estructura, pero acá, viste, toda la, la zona, digamos, donde vos puedas abreviar, fíjate que hay que abreviar. Para poder caer en, la, en el desenlace del cuento, todo, todo esto, lo que te vamos a poner acá, vamos a llamarla zona cucri, Zona cucri, ahí está. Todo lo que viene. Se puede condensar mucho la zona así, totalmente Yo, más que condensar, acá lo que hay que hacer es. Kukri, Kukri, Cupri. Y más cucri. Todo eso para aterrizar en lo que vamos a ver ahora que está acá. La pregunta de Miso Didier, vamos a buscarla. ¿Podrías explicar un poco más eso de escénico, no narrativo? Sí, con todo gusto. A ver, ¿quién me menciona un, un cuento que quiera? El, el, el cuento que quiera mencionarme, a ver quién lo menciona. Lubina de, de Rulfo. Perfecto, Lubina de Juan en Lubina de Juan Rulfo hay una perfecta alternancia entre escena y resumen. Vamos a, a explicarlo. Cuando el forastero llega al lugar, a Lubina, se encuentra con un parroquiano, uno solo, y se ponen a beber y el parroquiano le cuenta la historia de Lubina. ¿Y qué tiene Lubina? Bueno, es un pueblo medio, medio fantasma y fantástico. Rulfo hace una descripción impresionante, es casi casi, yo te diría, la aplicación de la prosa poética a la dialéctica narrativa del cuento. El cuento es justamente, el, el verdadero protagonista del cuento es el pueblo en sí, en la descripción fantasmal que de él hace el parroquiano. Todo lo que el narrador, digamos, el, el narrador interno, ¿no? el parroquiano, le cuenta al personaje sobre Lubina, tiene que ver con todo lo que llamamos tratamiento narrativo. Cuenta, describe, muestra el clima. ¿Vos te acordás, Francis, que era así tal cual, verdad? Sí, comienza na narrando en descripción. Exacto. Y después, de vez en cuando, aparece un tratamiento escénico cuando es cuando el forastero cuenta la gestualidad del anciano, del, del, del parroquiano, mientras cuenta. Eso les sirve al lector, a Rulfo mejor dicho, para que Lubina no sea una especie de composición tema el pueblo fantasma. Es un cuento. Entonces, basándonos en ese pequeño ejemplo, pequeño gran ejemplo, Lubina es un cuentazo, tenemos el caso de que toda narración es una sabia alternancia entre momentos de resumen y momentos de escena. Si fuera todo resumen, sería simplemente una sinopsis argumental o composición-tema-descripción de un pueblo fantasma, punto. Si fuera todo escena, tendríamos una obra de teatro. La novela, el cuento, insisto, son una sabia eh, alternancia entre escena y resumen. Todo esto que está acá la zona Kukri. Es todo un largo, largo, interminable resumen que va a ser interrumpido, primero por, la, por el Kukri en sí y segundo por estos signos mágicos, ¿ves? Dier, que vienen a ser estos signos mágicos, las runas del buen narrador. Donde tenemos, ¿ves? El, o sea, de primera mano... El, mirá, es el la misma diferencia que hay entre que yo te cuento una película y que vos veas la película. Es exactamente la misma diferencia. En narrativa escrita pasa lo mismo que en narrativa filmada. Hay elementos que son totalmente necesarios para resumir. ¿Cómo haces para resumir siete años de la vida del personaje, 20 años, 10 años de la vida del personaje? Imposible. Tienes que ver un cuento, como te dijeron en el taller, que había que ser escénico. Te vas a mandar un cuento que dure 10 años la escritura. No, ahí apelás al resumen. Por lo tanto, hay dos clases de resúmenes. Uno que son los resúmenes buscados y otro que son los resúmenes indeseados. Esto que está acá, los resúmenes que hay acá, son las partes narrativas, llamémoslas para entendernos, las partes resumidas, son ni más ni menos resúmenes indeseados, porque resumen cosas que no son, digamos, no hay por qué resumir sí, pero si no las resumen se queda con una novela, entonces que las eliminen. Toda la, la relación con las canciones, por ejemplo, toda esa zona. Esto es imposible. Hablaron toda la noche de música y cosas. Claro, con eso ya está listo. Y así, hablando de, de canciones extranjeras y de comidas clásicas, pasaron la noche. ¿eh? Hasta que, ¡pum! Y ahí arranca la zona, esta, esta zona que está acá. Mientras tanto, que la calle lo no la puede leer. Raya, raya, raya, ¿qué va a decir el pobre? Pero esto es justamente la zona jugosa del cuento. Todo lo que tiene que ver con la escena. ¿Por qué? Porque al, al lector le gusta eso. El criterio de hoy día es un criterio para la literatura. Es muy escénico, en lugar de ser narrativo-descriptivo. Vamos derecho a la escena. Y este, como ya les digo, es el elemento que hace que todo se convierta en una escena y no sea un resumen. Esa es la clave de la cuestión. Queda recontra claro entonces la diferencia entre escénico y no narrativo.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 ¿Por qué funciona? Porque el lector se identifica. Decir, por ejemplo, yo le decía, estas son palabras del lector, ¿no es cierto? Bueno, piensen en esto. Si yo digo, Juan estaba muy triste por la muerte de su madre, vienen a ser esas palabras de, propias del lector. Al, no le tocan al lector decirlas, digamos, al autor decirlas. El lector, después de leer la última palabra de tierra, cayó sobre el ataúd, Juan entre lágrimas, recordó el tiempo en que su madre lo llevaba al parque, dice, ah, Juan estaba muy triste por la muerte de su madre. ¿Ven por qué digo que esas son palabras de lector y no de escritor? Cuando el ladrón diga, querida, años, hay meses sin vernos, ¿por qué no volvemos a empezar? Entonces, la conclusión lógica de Catrina tiene que ser la germu de, de, del ex de este, ¿ves? del ladrón, y además, dicho de paso, tiene que ser la última palabra que aparezca en el cuento, lo más cerca posible del final, esta palabra tiene que ir ahí. Porque el lector que se va dando cuenta, cuando llega dice, ¡Ah, yo sabía que era para Catrina! No va a decir, ¡Ah, yo sabía! Es al revés. El tipo se va a sentir contento. Show, don't tell. Es un principio del arte universal. Mostrar o no lo digas. ¿eh? Esa es la cuestión. Acostado a ser y llamada Catrina, claro, pobrecito. Y diciéndole, che, qué mantequita que era el pelotudo. Es ¿eh? bien que de una sola piña me lo cargué de una sola trompada. Encima, viste, más humillación. Bueno, muchachos, con esta frase que dijo recién Franco Cheruti podemos ir cerrando el programa. No lo diga, escríbalo. ¿eh? No lo diga, muéstrelo. ¿okay? Bueno, fantástico. ¿Tienen alguna duda? Yo me voy despidiendo de mi audiencia y seguimos la clase. Ahí Francis y Didier están escribiendo. Francis y Didier, el dúo, los locuaces. Y encima, locuaces en francés. Perfecto. Bueno, muchachos, gracias. Gracias por todo. Querida audiencia, espero que les haya gustado este programa. Cárguense de intriga para ver cuál es la versión nueva que va a traer Francisco Huertes Petite. Y nos estamos viendo el próximo sábado. Chao. Hasta pronto.